Girar el coso, girar el gozo porque si final... no... Bueno, buenas noches. Una nueva transmisión, un domingo de nueva transmisión, de doble transmisión porque estamos acá en la cancha de Vélez que siempre nos gusta venir y nos tratan muy bien. Hoy se tiene un partidazo, fecha 21 de la división D de futsal AFA. Vélez recibe All Boys y bueno, es un partidazo muy lindo por ver porque All Boys juega muy bien, vienen muy bien jugando. Y Vélez, vamos a ver con qué, nos, con qué Vélez nos encontramos. Si nos encontramos con un Vélez agresivo o un Vélez que va a esperar al rival para, para ver cómo se plantea en esta, en esta cancha. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Muy buenas noches a todos los amigos y las amigas del futsal. Eh, como dice Federico siempre, que sea futsal, que es lo que más nos gusta. Estamos desde acá, desde Liniers, desde la Malfitani, para acompañar otra noche más a Vélez, y esta es otra noche también de carrera. Terminamos de acá, salimos corriendo y nos vamos a nuestra casa, ¿no? Vamos al estadio municipal de Burlingame. Fede, venite al lado mío, no, así acá, seguimos. De este lado tenés que venir. A ver quién tenemos acá hoy. ¿A quién tenemos? Uh. Hoy, estoy... hoy dejó de jugar, tenés que de este lado. Bueno, me paro de este lado. Ahí está. Bueno, como siempre, en, la, en una transmisión de la hora de Hurlingham, como siempre, un saludo muy grande a Julio Alaniz. Ya está aprendido, no, eh, Julio. Sí, ya está, ya Pero está prendido. Julio no tiene olvidate. otra cosa que hacer que eh, mirarnos vale. a nosotros? Pero Julio, ¿qué cosa, Julio? <risa> ¿Qué cosa? Bueno, nada, estamos acá, un partidazo de verdad. Sí. Va a jugar Vélez. Escúchame, mete la panza para adentro porque nos está sacando. Ah, otro. bueno. O sea, así. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, bueno, no, vamos a pasar el chivo. Sí. Lo pueden encontrar en, en Facebook, Fotografías Estudio H. Ahí está, Ahí está el muchacho. Y mirá. Y, y, vino la, y vino la hinchada de Vélez también hoy, ¿eh? Hoy es clásico, ¿eh? Hoy es clásico. Contra el Boys. Como siempre decimos, que sea futsal, que se vea bien un partido de fútbol. Y no pasa nada. Esto es barrial. hoy Boys queda acá un par de cuadras. Estamos en linier. Y hoy... Y hoy lo ve por la hora de Urriga, papá. Federico estaba un poco loco. Mostrá, mostrá, que... mostrá que entra la hinchada ahí, bra. partidazo y después y Mira, después baby. si me le y te parece un partidazo después prendete a la hora que vamos a salir vamos a bailar la chola primero y después vamos a salir que se viene Hurlingham Chaca Hurlingham Chaca y todo por la hora de Hurlingham Después que te la cuenten, dijo uno Después te van a contar, después vos vas a ver Después vos te das cuenta y decís, che, qué raro! ¡Qué cantidad de gente que sigue esto! Pero la verdad que esto es algo que lo hacemos entre todos Nosotros ponemos la cámara Nosotros decimos y hacemos las fallazadas Y tiramos los temas serios Pero lo más importante son ustedes Muy bien, fotógrafo Estudio H que le saca la foto también, Old boys. Muy bien esto, Eso es para aplaudir y muy bien Pero lo más importante para nosotros son todas las personas. ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡No No sé si somos hinchas, ¿no? No. no. Tiene Ma duda? Manzana, manzana. <risa> Partidazo. Bueno. Vélez, Después te pido un favor, hacerme el, el control con el celular, a ver cómo se ve, si, si hace ruido el micrófono, si está bien puesto el micrófono. Vélez viene de jugar la fecha pasada, va de jugar. Terminó, No pudo terminar el partido contra Estrada Almagro, el partido está ganando a Estrada Almagro 3 a 2, pero terminó el primer tiempo nada más, o sea, falta todo el segundo tiempo que, hay que, hay que, que AFA tiene que reprogramar. Se escucha perfecto, bueno, eso es lo que queríamos verificar. Pues nosotros siempre nos gusta, yo sé que hay gente que se conforma con decir hizo tal cosa, yo si no te lo controlo y no lo compruebo, no me quedo tranquilo. Vamos arriba, Vélez. Vamos, Vélez. Esta noche, como dice la hinchada, cueste lo que cueste, y me tiene, esta y noche otro, tenemos que ganar. Y el otro día, qué hermoso, qué rico asado que nos comimos con los chicos de él. El triangulito, impresionante, impresionante el buen trato. Vimos la práctica, no filmamos como Dios manda, ni sacamos fotos, miramos, miramos jugadas, miramos todo lo que ellos hacen. Una, linda, el re, una linda reunión, una linda con, reunión. Los, con los chicos de tercera, de Aparte, primera. Muy buen buen sentido, muy buen sentido del humor muy buen sentido del humor por parte de los, de los pibes, la verdad 10 puntos fecha 21 de la división D de futsal AFA que arrancó el día viernes con muchos partidos sábado también y hoy domingo juega Vélez y acá estamos, desde la Malfitani, para todo el país podríamos decir hasta donde llegue, dijo uno Llegamos justo, ¿eh? Llegamos justito. Bueno, justito, hoy tuve justito, que descansar, tuve un cumpleaños, un saludo muy grande a Paula, a Lucky a toda la familia de ellos, a todos mis amigos que me ven. Me fui, me fui un poquitito de joda dijo Está muy bien. De vez en cuando tenés que descansar, porque si no esa cabeza loca de que tenés efecto. Porque no ahora, ahora en la semana sale, sale la hora deporte. No sabemos qué va a salir en la hora de deporte, pero tapa. lo tenemos que sacar. trabajando, La verdad, todavía no sabemos exactamente, como vos decís, qué vamos a poner en la tapa. Lo que pinte como importante. Hay varias, varios temas, hay un montón de cosas que nos fuimos enterando. Nos fuimos enterando, bueno, de cosas este, fuera de lo común, como es la práctica esa del, del golf este, integrado, que están haciendo para personas con capacidades diferentes. Eso están hay que ponerlo, en el de eso que ponerlo. Eso va a ir. Porque es muy importante, muy interesante. Este, ¿Qué sé yo? Un montón de, de cosas. De, la temática de tenis de mesa también la vamos, a, la vamos a tocar. Que eso se realiza en las escuelas. Bueno, eh, le voy a mandar un saludo muy grande ¿A, quién? a Brian Suárez, que volvió a pelear. Volvió a pelear, y lo transmitió Tays Sport y, y ganó. Ganó. Viene invicto en todas las peleas que participó el sábado. Peleó a la noche y, y ganó, por suerte. Es un, es un boxeador. Vecino de Hurlingham, eh, de, de William Morris. ¿Y quién lo entrena? Eh, Loyola. Loyola, muy bien. Arranca el partido y como no, siempre decimos que no, pues, sea futsal a través de la hora de Hurlingham. Mueve All Boys. Un clásico de barrio, bien, barrial, bien, barrial. Estás disfrutando por la hora de Hurlingham a través del streaming de Facebook. La pelota llega para Nico Nogales. Voy a pasar el... Voy a pasar el link. Va saliendo de abajo el boys, Vélez lo espera a mitad de cancha. Con Brian. Brian que lo quiere apurar. No, ahí está. Eh, eh. La recupera Brian. La toca para Maxi, Maxi para... La va tocando para Guille, Guille con, con fe de Siroma, que cumplió años. Y es pelota para el Boys. Saca la banda para el Boys. A ver cómo sale, cómo arman. Arman jugando desde abajo, prefiere girar, sí, la va a pasar. Arma con el 10, que avanza sobre la mitad de la cancha. No. Primer tiro al arco del Boys, el arquero de Vélez, Sarfield retiene la pelota con facilidad en un solo tiempo. Tira el Sí, futuro. viene se con fe del remate la de Guille. Buena llegada de Vélez, buena llegada del Fortín. Dos minutos recién de partido. Salió el Boys acá Salido. cerquita Salido. nuestro. Brian que lo espera, lo espera, lo espera Guille. Buena jugada, Old Boys, buen cabezazo. Y sigue llegando gente al baile. Sale con Fede, con Brian, con Guille. Este es el primer tiempo de Vélez, Old Boys. Fecha 21, lo estás viendo por la hora. Se viene Vélez. Old Boys que la revienta. Y se juega en el campo del Boys En tres minutos de juego Mucha cantidad de público de Vélez Mucha cantidad de Vélez Se han sacado hasta acá, es pues un clásico barrial Entendible totalmente Y para nosotros súper, más que disfrutable Estamos transmitiendo con mi celular <risa> Mueve Vélez, Vélez, se viene el remate ¡Gol! Abre el marcador el Fortín, gana Vélez, gana Vélez, 1 a 0. Y lo tiró el Mirá festejo la para cámara. la cámara. Muy bien, Muy bien sale vale. el boy con todo, revienta la pelota, sale Vélez, con Guille, con Fede, gana Vélez, gana Vélez, gana Vélez por la hora. Lo estás viendo por la hora de Urlingan a través del streaming de Facebook. Bien, Fede, bien, Fede, que no la da por sí, perdida. Festeja, festejá, que es muy lindo estar acá en Vélez y verlo a Vélez activo y haciendo goles y jugando bien. Ojo con el Boy porque está Ay, mira vos, pelota una, para Maxi. Una pelota larga. Bien, Maxi, bien, Maxi. Saludos a todos los que nos están viendo, todos y todas las que nos están viendo. Un beso. Sé. Si sí, recién arrancaste y recién te enganchaste, ojo. Bien, atapada, de Maxi para Fede. Bien la marca de Olbois y sale Old de abajo. La marca tiene que ser de Maxi a ver. Cuidado. Ruta, ruta, ruta. ¡Opa! Bien, bien, bien. El arquero cortó. ¡Bien! ¡Bien! Pelota para Olbois. Fue a mitad de mitad de cancho el boys. la pelota que llega limpia, o saque de arco para el Fortín, pasando cuatro minutos del primer tiempo, partido movidito, ¿eh? los primeros minutos. Sí, se están conociendo, Vélez pudo sorprender, con un golazo, con jugada preparada, abierta la pelota hacia el medio, el que vino tomó la pelota de frente, al arco de frente, y lo embocó un golazo, pero todavía los jugadores de los dos equipos les falta todavía encontrarse. La pelota. La pelota para Vélez que sale desde abajo. Está ganando Vélez 1 Estamos acá con Cristian, el coordinador de la actividad de Vélez Futsal. Bueno, la cuarta de Vélez ganó 3 a 0. La quinta empató 4 a 4. La sexta de Vélez ganó 1 a 0. La séptima de Vélez ganó 4 a 2. La octava de Vélez ganó 3 a 1. Y ahí está. Se viene el pelotazo para acá. No pasa nada. Buena jornada de Vélez Futsal contra el Boys. ¿eh? Nos comimos el primer pelotazo en dos años de transmisión de partido de futsal. Pero acá abajo, Joder, no pasa nada. Es plástico. <risa> es plástico. Se viene el Boys, en mitad de cancha Vélez, que lo trata de. Está bien defendiendo en rombo Vélez. Vamos hay que a defender, eh, hay que defender en claro, rombo Aparte aprovechamos para ver cómo juega el Boys Realmente y cómo está defendiendo Dele Porque recién se están aplacando un poco Los primeros momentos han sido de vértigo De conocerse, ojo ahí Se viene el Albo ¿Sabes quién es hinchado el Boys? ¿Quién? El Pollo Viñole el Pollo Así que si el Pollo Viñole lo está viendo Capaz lo ve después Saludos. Le mandamos un saludo muy grande. Sí, saludos. Nosotros le mandamos saludos a todos, sobre todo, por supuesto, a la prensa de Vélez. ¿Quién te dice prensa. que llegamos a Fox? ¿eh? Le mandamos un saludo muy grande al niño de Belieto, Sí, ya se viene, se viene el Fortinero no, se esta viene semana. el Fortinero esta semana. Porque Vélez juega de local, de cancha de once, el fin de semana que viene. Y siempre los días previos el nene está ahí con las notas, con sus colaboradores. Bueno, el partido todo el diario. Viene a ver. El partido está así. Vélez deja salir a All Boys. Te escucho. Vélez deja salir a All sí. Boys desde abajo hasta sí. mitad de cancha. en mitad de cancha empieza la presión de Vélez. Sí, sí. Y Vélez lo que hace también es salir de abajo. Cuando puede, cuando lo deja el rival. Vélez quería sacar. Ahora que sacarla ahí, Brumán, ¿eh? Bien, Martín, bien, Martín. Pelota para el Boys como en mitad de cancha. Diciendo, está bien, Estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Te lo apruebo. No, claro, porque te me, pongo pusiste, un 10. me pusiste una carita, ¿viste, no, no, que... no, no, no, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Algo le tengo que decir, en mi hijo, Dios, me da pena. Entró, entró Lucas, entró. Diciendo cualquier cosa. No. Entró Martín, entró Lucas. Entró Facu Ferreira está moviendo el cuarteto, el técnico de Vélez, se viene Martín, no lo toca, no lo toca, se tira el piso y no lo toca, y es pelota para Vélez, se tira el jugador del Uno de los, boys. los problemas de Boys que estábamos viendo era como que estaban muy nerviosos y no había una conectividad muy buena entre los jugadores de ellos, no podían terminar jugadas ni tan continuar en la jugada. Vélez sí, tiene claro el tema de la presión, defensa en rombo, pelote vaso va, oh. el remate de Lucas que saca el arquero por arriba se salva, el boys. se salva el boys muy buen tiro, muy buen tiro está bueno eso, tiro de media distancia que en el futsal a veces se deja de otro topo. tiro de media distancia y ahora de Facu ya está engolosinado pasa por arriba del travesaño, saque de arco, saque de arco número 163 en la cabeza de los 10 Oye, lo que es yo. en la Mañana. Que se le ocurra bueno, esto es lo que All Boys tiene que concentrarse es, es, en encontrarse. ¿Ves? De Vélez lo deja, Vélez lo deja. Mitad de cancha empieza la presión de Vélez. Ve, ahí lo deja. Bien la presión de Vélez, mitad de cancha. Dos contra dos. Ay, oh, la tocó para atrás. Hacele falta. Empató de... ah, el Boys! Empata Boys. Véle, pato, el boys. 1 a 1 ahora. Pelota en mitad de cancha, muy bien recuperada por el jugador del Boys. Es una, es, una es una jugada que lamentablemente se. Bueno, las promocionales de Vélez jugaron contra Don Bosco. Y la 2009 empató 1 a 1. La 2010 ganó 8 a 3. La 2011 perdió 8 a 2 y la 2012 perdió 3 a 2. Hay futsal, hay futsal en Hurlingham en también. Ahora vamos para allá, para Hurlingham. Hurlingham, Chacarita también por la hora de Hurlingham. Así que Gabriel Jack, vas a ver Hurlingham Chaca. No hay que perderla. Facu, ¡eh! falta, tiro libre Tiro libre para el Fortín. Oh, Domingo y... a la noche El gol que hace Olgois es un gol absolutamente legítimo Pero está provocado por un error en la defensa de Vélez Es decir, pierde la pelota sin querer En una jugada muy simple Es decir, que no la pueden retener Luego queda mano a mano con el arquero Y sabe definir no, Martín, muy, vamos, bien, Martín, muy bien vamos. el jugador Olgois Lucas Eso que estamos diciendo mano, mano. Eso que estamos diciendo No es un menos Para el gol del boys Todo lo contrario Simplemente es una descripción De cómo venía la jugada y cómo venía el juego Nada más que eso Apretalo Martín Apretalo bien Ay, Facu. Se le escapa a Facu y el lateral para el en mitad de cancha. Ocho minutos de partido recién. Intenso, intenso. Dos goles, ya vamos. Uno a uno. Se viene Lucas que hace la personal. Bien. bien, bien, bien. Buen tiro de media distancia. Enfocado sobre el arco, la pelota. Ahí nomás, el palo derecho del arquero. El arquero con la pelota en la mano. Salen desde atrás. Vélez sale a apretarlo bien, bien arriba Buscando la falla Como dice Federico, que en el futsal El que más se equivoca Ese que más pierde Ojo acá se Viene la visita, toca para atrás Bien la marca de Vélez Hay que subirlo, un poco Bien, ahora, ahora, ahora lo comes. Bien Lucas, Lucas Busca la falta, le dan la falta a Vélez, sí, tiro libre Para el Fortín. Entraguille de vuelta. bien? Bien. estaba viendo de casa. Argentina es un país generoso. No bueno, tuvimos tiempo de hablar y demás, no sabemos qué pasó porque todavía no tiene. Tiro libre, tira libre, tira libre acá. Están preparando, queremos saber qué pasa, qué sucede, quién va a ejecutarlo. <risa> juega preparada. Lucas se viene bien, la marca Olbois. y juega a Vélez, juega a Vélez. Hace la personal Lucas, el Boys lo marca para atrás con el remate con el remate de facu ferreira que pega la defensa del Bois. remate muy potente muy fuerte otra vez para facu facu que la deja para lucas vamos viendo vele guille lucas facu facu que quería tirar un lujo no le sale recupera el boys ahora y sale desde abajo ah, no, sí, sí, sí. Ojo. No. no, que no se perfile, se está perfilando demasiado... Hay que, cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar la ficha. Mueve la ficha, Vélez. Si vos recién te enganchaste, como decimos siempre, el partido está uno a uno desde acá de la Malfitania, del barrio de Liniers, de la capital federal. Transmite la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. Y vos viste cómo la pelota se le fue y vino hacia nosotros. Hola. Qué parrillero los de Triangulito, por favor, eh. Ajá. Qué parrillero. ¡Sí, Maxi! ¡Sí, Maxi! ¡Hay que, hay que presionar, presione, presione! presione. ¡Vamos, Brian! Bien, la marca de fe. Olgoy, como yo bien, te digo, bien. no está fino con la pelota. Tiene que tranquilizarse un poco más los jugadores y lograr encontrarse y cerrar mayor cantidad de pases y mayor cantidad de, de, de jugadas. Se viene el albo. Sin falta. Falta, tiro libre, sí, para Olgoy. Falta de fe de Giroma. R contra falta. Y como decimos siempre en este espacio de ¿Para cuántos pasar? segundos. Sí, está ahí para el otro lado. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? acá? Sí, no. Pide tiempo el boys. Sí. Pide tiempo el boys. Bueno, como decimos siempre bueno, rápidamente, cuente. mientras vos me buscas algún chivito, yo te digo que... No, este, no puedo porque están no todos ten... acá. Ah, están todos en el teléfono veces. Bueno, este programa nosotros lo dedicamos íntegramente a la Universidad Nacional de Birmingham, como un homenaje para ellos, universidad pública, gratuita y de calidad. Para nosotros es una nave insignia, es una institución que va a cambiar y ya está cambiando el panorama, el futuro de la gente. Qué sé yo, más de 10.000 personas, 12.000, 13.000 alumnos están yendo... En un lugar donde antes no había nada y de repente aparece futuro, aparecen carreras, aparecen posibilidades ciertas de que la gente pueda tener un ascenso social a través de lo que es la importancia de estudiar y tener una carrera. Una universidad que se pone todas las pilas, gracias a los bajísimos presupuestos que tienen, ellos no sé cómo hacen, pasen magia y atienden cada vez mayor cantidad de vecinas y vecinos de Urligan y de los barrios. Pero dicen que no fue magia. Ah, no, no, ah, no. Ah, no. Este, así que nosotros lo dedicamos porque sabemos que es importante. Los chicos de futsal que juegan en el son todos pibes jóvenes. Nos gustaría también tener la certeza de que todos terminen secundario, de que todos puedan elegir una carrera para estudiar, de que no dependan solamente de lo que pueda venir en la suerte de un deporte tan masivo pero con tan pocas posibilidades como es el fútbol. ¿no? Bueno, tiro libre de Boys Tiro libre de Boys Casi ya me caigo A ver Remate pega el travesaño y se va oh, Se salva, se salva vélez. A vélez Y si de fútbol se habla sí. Si de deporte se habla ¿Qué hablamos, qué decimos hoy, sí. hoy fue la presentación De Diego Maradona en el Lobo en el remate Donde voy la verdad, y para parece, nosotros, la verdad que es bueno, lo mejor para Diego. Lo mejor para Diego. Mira, Fede, vos no habías nacido. No y te pones a llorar, eh. No, no me voy a poner a llorar. Vos no habías <risa> nacido. Yo estaba trabajando en Piedra del Aire, ay, fui ay, a ay, Bariloche. Ojo. Bien la marca, diga. Fuimos con un amigo a Bariloche a ver la final del mundo. Y gritamos los goles, Maradona que saca campeón. Y después veníamos como loco malo. Viste, por el medio de la ruta 237, tocando bocinazos. Cuatro tipos arriba, un auto. Pará, pará. En medio del desierto ah, En medio del desierto Y con el que vos te cruzabas Parabas el auto Tocabas un poco de bocina Entonces Maradona es Maradona A mí que me disculpen A él le puedo perdonar cualquier cosa Bueno, en resumen Para la hora de Hurlingham lo que queremos que a Maradona le vaya bien claro. Y que no dé un reportaje, viste Estoy ah, bien viene Mira el pelotazo esto. acá no, juegan para allá Ahora vuelven para acá Ahora podía controlar Fede Y pelota para el boys Pelota para la visita Uno a uno está el partido Y lo estás viendo por la hora de Burlingame. Olboy se está empezando a encontrar. Bueno, ojo, otro remate más de Olboy. Olboy salva, a Vélez se salva. Olboy se está, está empezando a encontrarse entre los jugadores. Están logrando el tiro de media distancia. Jugadas ya más cercanas hacia el arco de Vélez. Ojo, muchachos. Vamos fe, vamos fe, vamos fe, que no le caiga. Hay que decir que faltando nueve minutos para terminar el primer tiempo, está un poco mejor la visita, está mejor el Boys. Vamos Vélez, vamos Vélez. Guille, solo. Lo marcan. La recupera, la visita, la recupera el Boys. Nos gusta ver futsal. Lo comentamos el otro día con el técnico de triangulito, que es una actividad súper sí, sí, competitiva súper competitiva no lo dejen, no lo dejen oh, Qué bien que juegan nos gusta el futsal porque es una actividad súper competitiva acá nadie tiene la vaca atada nadie en el futsal cualquiera le puede hacer partido a cualquiera y lo importante es que jueguen los chicos dentro de la cancha que ahí se definan las cosas el resto van bien en hincha y demás todos tranquilos viendo esto que nos muestran los chicos de este deporte tan dinámico que a veces después cuando decimos con Fede que vemos el fútbol de cancha de 11 y parece más lento ¡Vamos! ¡Vamos Fede! ¡Vamos Fede! Fede para Guille lo dejan solo, toca para atrás para Maxi, por eso juega Vélez va tocando, vamos a hacer la personal con Brian saque para Vélez Entonces ya lo juega con Maxi Maxi que lo buscaba en largo a Fede Saque de banda ya también para Vélez Ya que el jugador los boys corta y manda la pelota afuera Pelota al medio, más atrás Con el arquero pelotazo. Nico que lo busca con un pelotazo Lo buscaba Maxi El jugador los boys vuela y lo saca Saca la pelota hacia afuera Lateral vamos, para vamos, Vélez. vamos, Vamos Vélez que ya tiene que llegar vamos, Brian, Fede Toca para atrás, vuelve En mitad de cancha la tiene Vélez hay que perderla ahí. Brian. Bien, bien. No la pasa nada dale dale, dale, dale, dale. Vamos con Maxi. Maxi bravo el remate. Bien. Cerca, cerca, cerca. Buena jugada. Se la deja a los pies. El arquero del gol. Hay que apretar, hay que apretar. Compañero. Pelotazo. Bien. Se corta la pelota. Vamos, se la deja. No se va afuera. Fede Entró Matías Ajur Ahí estaban tocando Con Mati ¡Bien! La pica Maxi Bravo La recupera Bien, bien. bien, bien, bien, la de, bien. La de Vélez sin falta Sin falta Bien Y ahora Y ahora se vienen acá eh. Agarrate Agarrate que juega Vélez Sí Corner. Corner para el local, corner para Vélez y el banco de Arbolique, que dice, no fue, no fue, no fue, ¿qué cobra? Y fue. se levanta el público del Fortín. Me gusta el 7, a ver, se abrió. Sí, para el remate, uh. el remate de Facu Ferreira por arriba del travesaño. Le pegó con pierna izquierda, con la cara interna de pie, el botín, y la pelota se elevó, como la dieron. Ahí ataca el uh, se salvó. Se salvó a Vélez. Abrila, abrila y sacala, vale. Facu que lo quería buscar a Lucas. Lateral en ataque ahora para el Boys. Sí. Chau. Allá está el chavo verde. Después durante el partido vamos a hacer recomendaciones artísticas, música, banda de rock, canciones, qué tal, eh? Faltan seis minutos para que termine el primer tiempo. Sin falta, sin falta, vamos. Vamos, Vile, vamos, Vile. Sacala ahí. Ahí, sacala ahí. Sacala segura. Hay que sacarla. Sin falta, pues, sin falta. Abril acá al, al 13 pelotazo mi... pelotazo. La se va afuera. Después, cuando hablemos, vamos a hablar de nuestros amigos de le la banda. De... Tiempo, le, y hable, y hable y cuente. Todavía no, después de la banda de rock Cabeza de Cholas. Es un bandón de Urlingam. Es el típico, típico sonido de rock de la banda de Urlingam. Para mi gusto de las que siguen conservando la antigua forma de, de tocar este, rock and roll en Urbina. Cabeza de Chola, lo que está haciendo es que están este, trabajando en un nuevo disco. Yo tengo acá el nuevo disco, un nuevo CD, un nuevo trabajo, lo que usted quiera, puede virtual, qué disco. Este, espectacular. Nosotros los hemos ido a ver, a tocar en vivo. Es una banda que la verdad que te deja todo. No sé ni cuánto tipo tocan. Eh, son uno, dos, tres, qué sé es yo, un montón Aparte invitados, siempre tiene invitados tipo que han tocado Y además que tiene un registro de parte De la historia de, de Burlingame, Muy amigo de Alex sokol El cual en este En este nuevo trabajo yo les voy a contar Una de las canciones nuevas que ellos le dedican Que se llama como Loco malo este, O loco solo, después, después vamos a hablar un poquito Vamos no, para allá Ahí está Después vamos a dar más precisiones. Pero vayan acordando, cuando tengo tiempito, ponen en YouTube, cabeza de chola. Hay un tema que se llama En el a mundo... A ver, jugada preparada. Ay, lo cubren bien. Bien cubierto, bien cubierto. Hay un tema que es un cabo de risa que se llama En el mundo del remis. Pero los temas nuevos son espectaculares. Sale Vélez, ahí. Aparte lo que me gusta de es esa banda que vos hoy en día escuchás a muchos chicos e imitan a Dividido, e imitan a las pelotas, ¿no? Ellos tienen su propio estilo, que es muy bueno. Y bien, bien la recuperación. Ay. Vamos, vamos, que tiene que llegar, vamos. La pelota se va afuera, es para Vélez, saque de banda, casi en mitad de cancha. ¿Y cómo la ve Federico? ¡Buena jugada! Acá el segundo, el segundo, el segundo. ¡Tíralo el segundo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El segundo es gol! carajo! Vamos a ¿eh? enfusar la puta madre. Perdón, dijiste algo? ¡El segundo es gol, papá! ¡Bien! Gol de Vélez, 2 a 1 ahora. Perdón, si no te quedó dudas, te lo digo. Ahora está ganando Vélez, 2 a 1, al equipo de los Boys. Muy buen partido. ¡Cómo sé que el segundo es gol! Después de este festín Bien, la recuperación hay que apretar Dale, dale, no le pensar, no deje pensar ¡No le deje pensar! ¡No, le deje, pensar, no le deje pensar! ¡Ahí está él recuperando y no le corre falta y Ceballes! Saque de banda para el Fortín porque apreta! Muy, muy buen partido, de y están muriendo Vale, dice el pues. Están charlando Para Matías Hurt. Bueno, faltan 3 minutos 20 para terminar el primer tiempo. Gana Vélez 2 a 1. Pero el que... Afuera. No. Se va. Olvay con la pelota. Sí, Mati, sí, Mati, bien. ¿Sabes que sí? Sabes que sí? sabes, Ay, si era un poquitito más corta Buena pelota para Facu Está bueno, está bueno Siempre siempre decimos que el gol es el mejor psicólogo que hay en un, en un equipo de fútbol ¡Bien! En un tiempo, en un tiempo atajar. Se viene la Se viene. pelota para Matías Jur. ¡Piedemano, Bien, mano, pide mano. Otro juego ve al otro. Y el que la cobró fue el de allá enfrente. Dale, vele dale, vele Bien, Facu. Lo bueno está acá al costado de la cancha, que escuchas hasta las charlas de los jueces, las caras, las expresiones, lo que va sumando y lo que va restando. Todo lo ves acá. ¡Bien! 2 minutos 20. En faltas van 3 a 3. Ya sé, vos no lo ves, ¿no? Vos tenés que ir al loculista, Federico. Tenés que ir de más. Mal sacado, mal sacado para el boy. con Facu, no hay que perderla ahí, ¿eh? hay que reventarla, dale, reventala, reventala, reventala, reventala, el arquero, no le cobra la falta, se viene Vélez ahora con Facu, lo van a empujar, lo empujaron, fue, lo empujaron, fue, sí, sí, lo empujaron, falta para Vélez. Ahí está encuadrado, y si Vamos. no ponemos el bar, porque se vio claramente el empujón. Se vio claramente el empujón, se vio claramente el empujón, se vio claramente el empujón. Qué pesado. No te entendí, me dijiste... Claramente el ah, empujón. No, No, es que no te había entendido qué es lo que había pasado. Bueno, a ver... Tiro libre para Vélez, a ver qué va, Arman. Jugada preparada. ¿Quién patea? El número 13. De Vélez Arfield. Directo, eh. ¡Upa! Tiene el remate está del Fortín. Está bien, está bien. A mí me gusta el tiro de media distancia. La pelota se fue fuera. Falta un minuto 47 para terminar este primer tiempo que tiene hasta el momento Abel Arfil como ganador por 2 a 1 sobre el equipo de Old Boys. Estamos desde el barrio de Liñers en la capital federal. ¡Sí Vélez! ¡Sí Vélez! 3 a 1! ¡Gol! Gol de Vélez! ¡Facu Ferreira! ¡Facu Ferreira, el autor del gol! Ahora 3 a 1 gana Vélez. Fuerte que le dije que hasta el momento. Faltando un minuto 32, ahora el marco 2 se amplió a 3 a 1. Tenemos que ganar. Ojo. Cortala y sacala, cortala y sacala. Lo dejan jugar a Fede. Fede con Brian. Brian de vuelta con Fede. Se viene Vélez. Brian ahí. Pelota el segundo. Bien la, bien la respuesta del arquero de All Boys. 50 segundos para terminar el primer tiempo. Lo estás viendo por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. Ah, sí, puede, puede, puede, puede. Faltan 29 listo, segundos Listo, listo, 29. 27, 27 segundos 6, 6 El partido va 3 a 1 La cantidad de faltas ahora van 4 a 3, 4 faltas Paul Boys. 3 faltas Vélez, Alfield, saquen la pelota Tranquilo, la pelota se va afuera 20, 20 segundos 20 segundos Seguimos el boy para poder descontar Antes que termine el primer tiempo Vélez no lo deja con la marca Con la defensa, la defensa del Fortín El rebate bien Brian 7 Tan solo 7 segundos De que ganar el partido Este primer tiempo Perdón Listo, listo, listo, jugó para atrás, cago, ya está, terminó el primer tiempo, terminó el primer tiempo, lo viste, lo estás viendo por la hora de Hurlingham, Cinco minutitos y volvemos, gana Vélez 3 a 1, 3 de Vélez, y la pelota la gana el 10 de Old <ríe> Pelotazo de Oldboy, la baja con el pecho, no es muy bien, lo marcan tres de Vélez, se la quitan, se viene Facu, se viene Facu, jugada se armada, se sigue se solo, se buscó la falta claramente y la consiguió, falta, tiro libre para el Fortín, busca y encuentra, más fácil indicarle que pasen por acá. Tienen más ancho esto por acá, pasen. Ah, bueno. Tranqui. Bueno, se puede venir el cuarto. A ver. Veremos qué pasa. Veremos qué sucede. Veremos con qué nos encontramos. A ver... Uh. Pelota, ¡Pelota cerca! ¡Pelota cerca! De vuelta al palo derecho de Old Boys se por afuera, atento el arquero, la baja, la presión del 7 de Vélez Facu Ferreira Facu Ferreira, como se decía y sabía, el 7 de Vélez la tiene Alboy, la levanta y se le va afuera no, de Vélez la pelota pelota de vélez estamos transmitiendo con el cel de federico por lo cual cada dos minutos suena el whatsapp suena esto suena el otro por favor déjenme transmitir tranquilo 800 whatsapp sale sale vélez corta la pelota corta la jugada del 13 está ahí encima es un lateral para el boys. Sale. Fue a la línea Boys. Se viene el algo para descontar pelota el segundo palo. Bien. Bien, bien, bien el pelotazo que le pega a Facu Ferreira. En la boca del estómago se podría decir y corner para la visita para el Boys. es 3 a 1. Atiendo. como que estaba torcido pero Ya sé. viene viene con muy bien. Muy bien el arquero del caprián, Boys. Caprián, salvó de un gol cantado. Muy bien el arquero de del Boys, se concentró. No tuvo miedo. Estuvo bien parado el arquero del Boys y salvó un gol, pero Ahora sí, ahora sí. Ahí está, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. que le perdió. Oh. Listo, listo, listo. Muy larga, muy larga. Pelota para Vélez. Barrio Cartero dice, ¿cómo andan Viñuelo y la Torre de <risa> Qué país generoso. Ahora nos vamos a ver con Maxi. Maxi Ay, va bien. para, para el triangulito. Maxi, eh, ¿hay una posibilidad que llegues una empanada, algo? Digo yo, de onda, te la, te la garpa Federico. ¿Sí? ¿Sí? Aunque sea cuatro. Sí, sí, sí, sí, Mati. Ay, ojo. Listo, ojo. Pelota para Nico Nogales. Pelotazo para... Uf. Todavía no me puedo sacar de la cabeza el asado que comimos ahí en el Triangulito. Buena la presión, buena la presión. Se viene el boys. ¡Bien! ¡Nada, nada, nada! ¡Dale, Lucas! ¡Sácala! ¡Sí, Pacu! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya está, ya está, ya está! Se puede recuperar. Muy largo La recupera bien Olbois, Boys Se eh. viene el albo Pelotazo bien, Buena bien, la bien. respuesta de Nicolás Nogales Parado, atento, ven la jugada del arquero Aparece, aparece el arquero de Vélez Es un córner. Faltan 15 clavados. Gana Vélez 3 a 1. ¿Qué, ¿Guille? Sacala, Guille. Bien. bien. Bien, Guille, bien, Guille. Guille, como dice Federico, la peina hacia atrás. Ahí, y ahí, la hay, saca ahí. para afuera la pelota limpia y ya sale el Boys en mitad de cancha. Cuando entre el 14 le corta la pelota a Vélez. Bien. Bien. 4 a 1 y lo hace, lo hace, lo hace Facu Ferreira 4 a 1 gana el Fortín. Gran partido de Vélez, gran partido de Vélez y todavía falta contra Estrada, Almagro el segundo tiempo. Que ¿Qué pasará? Los jugadores? Que mira, yo, bueno, yo, yo estuve hablando, yo estuve hablando y todavía desde AFA no tiraron la reprogramación, o sea AFA. AFA, estás en bolas con la reprogramación de Vélez contra Estrada del Magro. Disculpame que te lo diga. Ponete la fila, sí. cariño. Y ya, te, ya tendría que tirar la, la reprogramación. ¡Sale Vélez con arquero jugador! de Ahí está, de cabeza. que buena Ojo. jugada. La recupera fe Sale en mitad de cancha. Va tocando Vélez. Recupera el boys ahora. Buena jugada de ellos. Y bien la defensa de Brian. que saca en la línea. Salvando la espalda del arquero que Salvando las papas. Sale de vuelta. la levanta, la empala. Bien, para. bien, bien. ¡Ay, Gustavo para el Fortín. Gustavo Vizarejo está viendo este, este partido. No, todo bien. Bueno, Gustavito. Ahora estamos yendo para allá y el martes te llevo el regalo ganó la mini pimer Gustavito serio? Villarejo. Le digo venía a buscarlo y me dijo no hoy no puede eso, eso le pasa por ser solidario. Claro muy bien muy bien. Eso le pasa por ser solidario obvio colaboró y tuvo su premio. Bueno a ver remate de vélez a ver sí con fe Uh. uh pelota de vuelta dos metros de distancia del palo derecho del arquero del Bois, que sale ya desde abajo. Faltan 13 minutos. Necesita empezar a cambiar esta historia el Bois. tiene complicado el partido. El resultado. Se viene Vélez. Ahora se viene el Fortín con Fe. Giro que hace la persona pelota segundo. Hicieron falta y tiro libre y amarilla. Oye, pasar por acá? ¿Qué sí, si sí, no te voy En un rato dice Barrio Cartero, vemos en el amulis". yo lo único que espero es que tengas un paquetito con unas cuatro empanadas, una cosa así, porque te no, mangazo... ¿cómo, ¿Cómo estamos garroñando Estamos garroñando mal, viste, que siempre esto, viste, los medios, los medios dominan todo y encima te piden comida. Ah, Son los sí, hijos de la madre. Así no se puede. La verdad así no se puede. Bueno, a ver. Remate Inge que pega la barrera. Gracias Arias por que vuelve... ¿Desde dónde? Desde Peña Córdoba Mira vos! Bien. Bueno, pero te hablan en de Córdoba no. A Peña Córdoba tiene que llevar cerveza a Córdoba A los cordobeses no les lleves cerveza que no sea Cerveza Córdoba Muchas gracias por vernos Por el aguante Se viene alguien que lo va a preservar ¡Sale el bollo de abajo! ¡Bien! Bueno, acá lo que lo que está pasando, el está muy desorganizado. Entonces cuando ataca, ataca la gente, a la gente que no está viendo, mirála, mirála. Eh, hola gente, cómo están? Hola gente, hola música, dijo. El eh, se está muy desorganizado. Entonces eh, sale a atacar, no resuelve la jugada, eh, Vélez lo anticipa, y sale con, y sale de contraataque. Y en el contraataque eh, tienen dificultades para la marca esta noche tienen dificultades para la marca y entonces bueno esa es la razón por la cual dejan abierto muchas muchas ventanas por las cuales él se mete. Corner, corner, corner, corner para el Boys. Para la visita que ya saca, juega al medio con el 11, decide tirar, sube el arquero, la agarra justo, el arquero debería, agarra. de agarra, sube la línea, pero sube la línea terriblemente, saca Están jugando atrás, salió a apretar a Boys desde el arranque. ¿Ves? para quiere que se calmen nos parece bien ¿Ves? esto es lo que yo digo ellos tienen dificultad para para contener un contraataque llamar el jugador de vélez también me rió le va a sacar la tarjeta amarilla nuestro amigo tiene que bajar unos cambios se va ganando 4 a 1 y mirar el marcador entiendo que lo que, que las cosas que protesta y que dice en muchas situaciones sí está lo que está pidiendo está bien pero son cosas dentro de la cancha de mí, ¿no? Le está ganando 4-1. a 1. Faltan 11 minutos. Brian Fede. Brian de vuelta. Toca para Ariel. Ariel que le busca el segundo palo los Fede. El arquero Dolbo y se está atento. Sale, corta la jugada. Se, la viene, la Corna, se viene la contra. Se viene la contra. Defensa... Bien la defensa de Vélez. El remate. Bien. Bien, bien. Bien, Nicolás Novales. Que son chicos de la tercera, ¿no? Son, sí. Que están pasando. La pelota así en discusión. en poder del arquero de Vélez sí, lo va a tirar con el brazo bien, a, bien atrás el arquero de Boy que sale ahora con el 11 mitad de cancha vuelve hacia atrás pase largo se sí, viene va tocando con Lucas vuelve para atrás Sin falta, ahí Lucas. Esa la pelota, ya va. Y rombo, rombo, rombo. ¡Rombo! Saca arquero jugador el boy. ¡Sí! Linda remera la del boy, la, la violete. Sí recién reciende en rombo. Se equivocó el Boyce. Se equivocaron. Y saque de arco para el Fortín. A ver. Buena jugada. y tiro libre para Vele. Faltan nueve minutos para terminar este, este partido y nueve minutos para que nos subamos al coche y salgamos corriendo para no, yo a vos. primero a ir, bailo a la chola. Ah, vos primero baila la chola y no vas a hacer una entrevista si gana a verle alguna cosa. Si ¿no? me pinta, sí. ¿Cómo que sí te pinta? hijo de la madre! ¡No! Somos así, incorregibles. Pero nos divertimos, ¿eh? Nos divertimos, cumplimos con la función de informarlo, de que usted se divierta Creemos eso, ponele, algunos dirán ponele Pero sobre todo nos divertimos nosotros Ojo con lo que estás haciendo Ojo con lo que estás haciendo Rombo, Rombo Acá arquero, jugador del boy de vuelta la pierde, bien la traba, bien. Hacia atrás. Se viene el boy, bien la respuesta de Nico, no vale que no lo vea. Por arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo ves el partido, Fede, en este momento? Es un partido, sigue siendo un partido trabado, donde Vélez le sigue dejando la pelota al boy para que salga. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. no puede. Eh, yo decía, Olboy lo que pasa es que está muy... Esto lo que pasó acá es que está muy desprolijo, porque sabe que no puede tocarla dos veces el arquero jugador o el arquero si no pasa la pelota a mitad de cancha. La pelota no pasa a mitad de cancha, y por eso es el tiro libre. Entonces lo que pasa es que Vélez lo tiene controlado el partido, Vélez tiene controlado el partido y lo deja salir Oldboy. Y bueno, el partido se da así. Y después en alguna contra de Vélez puede llegar el quinto gol, como pasó con el cuarto gol. ¿Ves? Ahora. ¿eh? ¿Ves? ¿Y por qué para el revés? para el revés si lo putea el... el jugador del está caliente. El de Vélez no hizo nada. Bueno, fue... No entendí por qué la tarjeta amarilla para el Vélez. Faltan ocho minutos. Ocho minutos y se calienta porque es un clásico esto. Llega a 1947, en 94, en Morris, papá, en Morris. Si no le entendiste dónde queda, vos agarrás y estás en Morris. Y decís, ¿dónde está la estación del tren San Martín? Ahí te bajás en Villegas y ahí nomás está la bonita. Le preguntás a todo el mundo, los mejores quesos, los mejores fiambres, una atención espectacular. 7 minutos 40, interminables. Bien, Vele. Mati. Falta ahora sí. De Matías Jur en mitad de cancha. Tiro libre para Luis. La otra que podés hacer es que de repente vos estás lleno de plata. Y entonces en vez de ir a comprar piezas, y fiambres a un mayorista supermercado, ¿eh? entonces esos panelos. Muy bien, muy bien, resulta por él. Ay, Mati, Mati es una de más. Ahora cambió el partido Ahora cambió totalmente Ahora es Oldboy con el arquero jugador Vélez va a defender En rombo Y va a pasar Que Vélez si puede Meter goles así De larga distancia Eso es lo que va a pasar Faltan 6 minutos 30 Usted va a ver 6 minutos 30 De esto Literal Dale Vélez Dale Vélez Y de tiempo que Hable, Cuente Comente Diga ya que espera las transmisiones, ya que espera los sábados y domingos. Bueno, nosotros estábamos hablando hoy de la banda de rock Cabeza de Chola. Entonces yo me anoté, me hice una especie de... Ellos están con nuevos temas. Yo les recomiendo que lo busquen en Spotify. Si ustedes tienen Spotify, busquen Cabeza de Chola. Los temas que pueden encontrar, que a nosotros nos gusta mucho, uno es loco malo, después... Eh, en realidad el álbum de el trabajo nuevo se llama Mágico y Terrible. Y tiene un tema que se llama La Panza, Loco Malo. Es un tema dedicado a, a Socol, canta el hijo de él, Ismael Socol. Después Todo me recuerda a vos. Y otro tema lindísimo es el circo. Nosotros se los recomendamos muchísimo. Y después también queríamos leer, ya que la, hace días atrás fue el homenaje a Mario Benedetti, una frase de Mario que nos sirve para el fútbol y para todo. Dice, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Mario Benedetti, eso se los quería dedicar a todos los que nos ven. Cuando Juega, Old Boys. Boys, y el Boys, como dice Mario Benetti, tiene que encontrar otro sueño, que el sueño sea empatar, cambiar la forma de juego, encontrarse, organizarse. Qué bien Vélez, qué bien Vélez controlando la pelota. Muy bien. Ay, corta el Boys. Se viene para descontar, a ver. El remate y le, el queda, queda, le, pero... queda, le queda la pelota a Nico Nogales Faltan 5 minutos con 48 segundos Discutidísimo el partido Muy bueno Como dijo Federico Va de vuelta La responsabilidad Toda para mejorar sus situaciones de All Boys Que tiene muy buenos jugadores Pero bueno hay noches y noches Saca, Vélez, saca Bien la defensa, bien la defensa del Fortín Hay noches y noches Noches que bueno, que las cosas te salen y noches en las que no Nadie es culpable por eso Es parte del deporte Que es de las circunstancias de juego Nada más Arquero, arquero la pelota Arquero, arquero Esta es una noche donde Vélez la tiene todas Se han organizado Billy ha contactado entre ellos, tiene muy buena conectividad entre los jugadores. Pelean, pelean, pelean, pelean y pelota para el boy. Arquero de Vélez que la tira... Uh -huh. Pasó lejos, al lado del palo izquierdo el arquero de, de Bois que sale con la mano, arquero jugador Bien, bien, bien Natural de Vélez, lo que pasa que en esta de Vélez están saliendo todas ¿no? Todas las que en otros partidos por ahí no te salen, ahora sí Se encuentran, tocan, se arman ¡Sigue! Cortan jugadas, proyectan jugadas, convierten goles. ¿Y qué le cobra a la otra? No. En cantidad de faltas, van 4 a 3, 4 faltas tiene Boys, 3 faltas tiene Vélez, 4 minutos 0-7 para terminar. La Hoy pelota Bulls. no tiene que llegar al segundo palo. Bien. Ahí está Brian. Bien, la, bien, bien. Bien el Boys trabando en el medio. Lateral para el Que Ella juega, va tocando para atrás. La regala Luca y nos salvamos. Eso, no, Cuatro minutos. Cuatro minutos para terminar. Juega Facu. Facu, te van a dar. Amarilla, amarilla para el Bois, 3 minutos 30. Se sí, viene Olbois va tocando, va tocando la visita. ¿Qué quiere descontar? Faltando tres minutos. A ver, a ver si empieza a descontar. Otra vez vuelve para atrás. Participa el arquero jugador. Old Boys, otra vez. 40 Ay, a ver Upa Sin falta, sin falta Dejále jugar, dejále jugar que así pasan los minutos Pelotazo Ariel Bien la defensa de Bele, bien 2 minutos 30 ya te enganchaste, te decimos que Vélez está ganando 5 a 1 Golboys. Acá en el Amalfitani, en el barrio de Liniers de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no vamos, ya no vamos para el triangulito con Chaca. Un poco más, paleta. Sácala, sácala, sácala, sácala sacala, sacala. <risa> bien tocando Vélez, mirá. Qué bien. Oh, oh, oh. No le dan, no le dan, no le dan. Se levantó rápido igual, ¿eh? Y ahora sí le dan. Y cobra al revés. Cobra para el Boys. estás viendo por dónde? Por la hora de Urlingan Deportes a través del de streaming de Facebook. Toma para hoy tu tía Juanita. ¿Quién te iba a decir? ¿Qué ibas a poner el celular y ibas a ver gratis partido de futsal? Siguiendo a dos equipos que en realidad en cada partido está siguiendo a cuatro en cada noche en cada partido esta es otra noche vale, loca nuestra van a estar así todo el año los dos muchachos jugando el mismo día casi a la misma hora Bien, bien Facu Facu bien. que vuelve para atrás Maxi Maxi con Ariel y le van a dar Bien, bien, bien Bien Old ahora Un minuto Último Último para terminar el partido un Gana Vélez 5 a 1 Un minuto 7 segundos para terminar no, Brian. Este encuentro que si te enganchaste Sobre el final gana Vélez 5 a 1 Está ganando el clásico de barrio el Boys, gran partido de Vélez. Se viene Maxi, le van a dar a ver. Y de Maxi, pelota para atrás y ahora se viene el Boys. Y ahora se viene el boy, ahora se viene Vélez y traban en el medio. Traban, ¿qué te traba? Pues me vuelven loco con la rama, la voy para atrás. Y bueno, y lo, 40, van, lo van a buscar. 43 segundos. Vale, ¡Vale! ya pensé en el otro partido, ¡Panita! ¡30 segundos finales! ¡30 segundos finales! ¡Remate! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Agua! ¡Agua! Y le van a dar Y le van a dar Y le van a entrar Y le cobran falta para el desjugador de Belén 14, 14 14 segundos 14 14 para terminar. Pero solo tiene el arquero. Terrible. ¡A uno al Boys! Y lo viste por ahora. ¿Quieres hacer algo? No, no. Ahora, ahora hacemos, hacemos, hacemos, hacemos. porque allá en Úrigen no van a esperar un cachito más. ¡Esperanos un cachito más! ¿Viste cómo es la canción? Sí. ganar Vélez, ganó 5 a 1, y acá estamos con fe primero feliz, feliz cumpleaños, felicitaciones, y bueno, eh, muy buen partido de Vélez hoy. Creo que lo elaboramos bien la semana, eh, sabíamos que iba a ser un partido clave, también teníamos la espina de, de la ida allá, sí. este, la verdad que no, no, no jugamos un buen partido, no estábamos todos, pero bueno, nada, salimos, salimos a ganar. Old boys y... en la división D de Afa es un gran rival. Y, y, y ustedes hoy creo que se pusieron a la sí, altura. Sí, no, creo que hicimos un gran partido. Laburamos lo que teníamos que laburar, lo que laburamos la semana lo hicimos y ahí se vio la... ¿A quién le quiere dedicar el triunfo? Y muchísima gente vino a, a alentarlo. A, a toda la gente que se tomó un rato para venir. Eh, así que, nada, por <risa> suerte le pudimos una alegría. Dale. Muchas gracias, chicos. Da, ¿Vamos a bailar la chola? Vamos, ahora <risa> <risa> ya. Dale. Dale. Eh, ya que estamos, venga bueno, maestro, bueno, fel felicitaciones, felicitaciones por el triunfo, felicitaciones por vos personalmente, eh, un lindo partido, buenos goles y la última que pegó en la cabeza y pegó en el travesaño, ¿esas son jugadas preparadas entre semanas? Eh, sí, eso en realidad sí, decimos chau, esa fue justo, yo ya la había avisado a Coqui que iba a estar atrás, y ellos aparte estaban viniendo, así que nada, no sé ni dónde pegó la pelota. ¿En el travesaño? En el travesaño, no, yo pegué la cabeza <risas> y no sé sea, dónde fue. Bueno, eh, gran rival Olbon, ¿no? Para, sí. ¿Para ustedes? Sí, la verdad que sí, la, la fecha pasada ellos habían sido superiores, nosotros no habíamos aparecido en el partido y nada, hoy demostramos que estamos a la altura. Eh, solamente jugar, proponer, nosotros podemos. Nosotros estamos preparados para esto. ¿Qué, qué, te da, ¿Qué te da Vélez durante la semana? Vélez Futsal. Sí, la verdad brinda muchas cosas. Es una familia muy linda. Eh, tenemos de todo. Los profes, la verdad, excelente. La familia, todo lo que viene a ver. Sí. Un club muy lindo, la verdad. Contentísimo. Bueno, felicitaciones a quien le queda dedicar el triunfo. Sí, a toda la gente de Vélez, a mi familia y a ustedes que nos van siempre. Dale, que ande todo bien. Ahora vamos, ¿eh? Gracias a vos. Ay, a cantar la chola. Vos, ay, sí, obvio. Venga, venga, de ti. <risa> Felicitaciones primero por el triunfo y creo que All Boys es un gran rival de la, de la división D de Futsal AFA y ustedes hoy estuvieron a la altura, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que felicito a la gente All Boys porque la verdad que tiene buen equipo la verdad que el partido era duro nosotros sabíamos que era duro, tuvimos trabajando una semana mirando un par de cosas que sabíamos las cosas que le podíamos sacar diferencia. el primer tiempo fue cerrado nos no estuvieron ellos un ratito, pero después, bueno, hicimos las cosas, lo teníamos que se queríamos entrenando, la producción muy bien ahí fue la diferencia. Vélez Véle empieza ganando el partido 1 a 0, se lo empata a All Boys y yo creo que ahí en el empate y 5 minutos más fue lo mejor de All Boys en el partido, ¿no? Y ellos sí, aparte de ellos, ellos vienen el campeonato porque ellos también están, están, bien, están en arriba. Claro. Nosotros necesitábamos las, las victorias porque estábamos en ese pelotón de abajo, porque yo le digo a ellos que. Que seguir trabajando de la misma forma bien. porque en el juego sí, en bárbaro, pero lo único que nos faltaba era la diferencia de lo que hicimos hoy que fue los goles claro. eso es lo que veníamos pero nosotros a todos los rivales de arriba los que en primera pasados, primera. Somos, le hicimos, creo que le hicimos partido de igual igual y creo que nosotros hoy se dio un Vélez de lo que verdaderamente podía haber sido protagonista del campeonato. Igual claro. que la quedó un montón. Claro. Y vamos a esperar a llegarlo más arriba. Posible. En el segundo tiempo lo que se vio bien de Vélez fue la, la defensa. Para que después, eh, por ejemplo, cuando ellos sacaban arquero jugador, ¿no? Y la vez, defensa pues, de Vélez. Nosotros tenemos bien aceitada. Ya hace un par de partidos que nosotros, arquero jugador, lo marcamos bien. Hoy claro. tuvimos ocho minutos, siete minutos y medio, pero marcando arquero jugador y la verdad que... Hicimos un esfuerzo bárbaro de o sea, lo más que yo estoy haciendo no lo hice, yo estoy contento por ello. bueno vienen, se matan entrenando, la claro. todos los días. Y uno de afuera trata de. necesitamos una victoria, para la... claro. no voy a mentir sí. Y más un clásico, ¿no? Como eso el gol Sí, yo lo no, único que yo no quería que paso mayor que la gente haya disputado, y la de la gente de de Vélez. Fue increíble. Sí. Que viene una cantidad hace rato no venía. Y dentro de todas de las dos parcialidades tuvieron. No, estuvo muy bueno, estuvo y muy eso, bueno. Eso es lindo. Eso, eso es lo que lo que es del futsal, lo lindo. Exactamente. Así sí. que bueno. Bueno, felicitaciones sí. y bueno, que ande todo muy bien y nos, nos estamos viendo. Gracias, amigo. Yo, a casualidad, ¿vení? <risa> Obvio. Eh, vinieron y ganamos. <risa> Dale. Está. Que ande todo muy bien. ¿Vamos a bailar la, la cholita o no? Vamos, ¿eh? <risa> bueno, Vamos. Eh, en cinco minutitos salimos para allá y estamos con Urlingan eh, con Urling Chacarita, que ande todo muy bien.